Existen varias formas para trabajar con texto dentro de Design y en esta lección veremos las dos más importantes. Para ello voy a crear un documento nuevo, el que viene por defecto realmente está muy bien. Voy a cerciorarme, y solamente para explicar este video, que la opción marco de texto principal no esté activa. Doy clic en OK, me voy al panel de páginas y voy a cerciorarme que efectivamente solo tengo una sola página. Voy a insertar texto, para ello me voy al archivo, colocar, ya tengo yo preparado un texto en el escritorio, que es el Quijote de la Mancha, apenas solo tres capítulos y doy clic en abrir. Cuando doy clic en abrir, me va a salir una previsualización del texto que voy a insertar. Si presiono la tecla de Alt, me va a salir un icono de una forma de S invertida, solo la mitad está de una manera constante y la otra mitad tiene una línea puntiaguda. Eso significa que si presiono Al-Click, se va a crear la primera caja de texto. Pero como todavía tengo texto por insertar, yo debería crear una segunda página y de igual forma debería poner Al-Click, una tercera página y Al-Click. Esta sería la primera forma. Para colocar texto dentro de InDesign presionando la tecla de Alt Voy a dar comando Z varias veces, voy a quedarme en la primera página Y la otra y la más recomendable es presionar la tecla de Shift Ahí vemos en la previsualización que el texto va a fluir sin ningún problema Shift clic y automáticamente InDesign está incorporando todo el texto de la publicación dentro de este documento